¡Arranco! Y ahí baja. Ah. ¿Más bien? Uh, sí. ¿Seguro? Más de arriba un árbol. ¿Más bien, okay. Sí. Ay, ay. Nada, más. Eh. Nada, está bien. Uh. Uh cago en su puta madre Gente Buenos días Vamos siempre marcha en montar vale, para, para ¿llevas botellín? Uh -huh. no, no, no vale. ¿eh? ¿eh? se la, se la curva ya apura un poco más el freno y se la ha ido la bici ¿está bien qué? Okay? está bien, espérate, revísate los codos revísate los codos, ¿no? cuando se le ha ido ahí la curva, apura un poco el freno delantero lo sabía yo Lo hice, macho. Ah, ¡Qué madre ese paso! Los huevos de corbata. Los huevos de corbata. Me ha parado aquí. Ese paso! Sí. Es brutal macho. La o sea, otra vez lo hice, pero no tan rápido. ¡Qué paso más guapo! Pues si sigues por aquí sales otra vez allá, a la vía. Y bueno, podemos volver a subir y hacerla ya para abajo. Luego también, si se, se sigue para abajo, tenemos que a la izquierda, cuando va con la pista, unos 50 metros. Sí, sé que hay otra. A la izquierda te este 7 barrancos hasta la lucía. Sí. Es un barranco, que hay un barranco, tener, sí. pero es un barranco. Esa la hacen para... los ralilleros, por lo que está viendo. Sí, gente es que un... va con. Que pueden hacer para arriba o para abajo. Sí. ¿Y esta? Es una, es esta una... que es la... una variante, ¿no? ¿Que hay... no es... Esta, esta es la que va a la pista. A la pista ah, está vale. muy subido, o sea, sale de ahí, otra pista que hay. Vale, vale, vale. Que ahí está la casa Margot, por eso me dice la casa margó, porque hay una casa ahí. Ah, qué qué bueno. <risa> y el de H subía a Casa de Dios, el de H Guapísimo también. Martí. Guapísimo. Ah, ah nada, despacio. Tranquilo. Es que hay, le fernan mucho en la piedra antes de llegar al paso ese. Es que tú no te metes acá a la derecha, que te metes un poco de izquierda, pega el motor. Sí. A mí me, me da el motor. Yo creo que me ha dado. Como, como Yo creo que me ha dado. Si de a, hecho a, a, a la izquierda eh, eh, te, te pega a Yo creo que lo, lo he metido, me he dicho, metido por el medio porque ya no me puedo meter por la derecha. Si te das cuenta me he pegado sí, a la derecha sí. y Yo un... lo he deducido cuando te has visto a la derecha, digo, no se ha metido ahí porque la bici. Porque si la si miras un poco a la izquierda, sí. en el golpe, te pega. Claro, y no puedes embalarla y tirarle porque tiene el pino. vamos a, a meter ahí para el pino y verás a ver cómo está ¿no? vamos Vais a, a subir para arriba, ¿no? Vale, para meter, cambiar el modo ya. Sí, yo el otro día lo hice yo, me salió entero, otras veces no, te voy a dejar algo de distancia. En cuanto, llega, en, en cuanto lleves un poquito aire de más, yo no sé si lo voy a conseguir. Me va a bajar un pelín la tija, el truco, pues te bajas un pelín la tija. Venga, que voy para arriba, a ver. llevo demasiado aire atrás el otro día me salió a mí pero sí, pero llevaba menos aire la llevaba más ¿Eh? sí. sí pero conforme llegas y le pegas un apretón y, y, y paras y, y el equilibrio aguantas y la bici te la subes sí no pero le pegas el apretón que la bici coge inercia y una entonces cuando subes detrás amortiguas atrás y la evidencia atrás uno. vamos un poco más para arriba que suba Juan no ves? y cuando mira cuando pegas una pedal y la rueda te resbala es porque llevas mucho aire mira yo una también. también. ves que aquí aquí en este en este terreno siempre tiene llevar un pelín más de aire sí de este. sí, si no, sí. yo la llevo el yo llevo mousse, ¿eh? Llevo Mucho, ya que, que hace mucho, ¿eh? Ah, Lo bien. pasa que para quitar la cubierta, no puedo, tengo que rasgarla. <risa> bueno, yo me pongo en modo eco porque yo llevo 500. No soy tan afortunado como vosotros. Vaya, vaya, vamos, me salgo. Y ahí va. Apura y el freno al máximo. He tenido tres, dos libradas. He tenido dos libradas. ¡Wow! Esta es la última vez, no llega a subirla. Con matorrales, ¿eh? tenemos que venir con el motosierro, Andrés hay que venir con dos motosierras aquí a los lados, los puños ¿sabes? y arrancar conforme pasemos por ahí Yo tiro por la de la izquierda Vale. Vale. Ahí, yo cortado Le estoy diciendo a Andrés que hay que pasar unos motosierros en los puños Lo único, como te, como te caiga, si se, si se doble el manillar Sabes que te quedas sin patas pasado ¡Hijo! qué buena y ahora aquí a la izquierda hay una de subida De ese ahí Qué miedo ha dado Cuidado eh ¡Está eh. que vais a hacer? ¿A la, a la derecha, al paso de la roca ese no lo vais a hacer? Perfecto. Sí. Sí, pero lo que pasa es que si quieres hacer casa de Dios es mejor hacer la otra. Sí. Pues yo no quiero ninguno. Estas más peligrosa que todo esto, porque aquí los árboles están más cerrados. Aquí lo creo que tiene que te encuentras punto, ¿sabes? Aquí se sí hay mucha gente en el mundo. Ahora no creo que está la gente en la calle, por el diseño. Guau, como a quemado. Ah. ¿Casi te bautiza? Esta escena, este, este tramo es el peor. Aquí, este es donde están los árboles peores, aquí. Y ese también, porque ahí te embalas y... Ahí hay otro, jodido. Aquí hay otros tres, preparados. Oh, my God. Tío. Es que tiene. Tiene. Pasa que a la derecha había otra tienda, ¿eh? A la izquierda. Pero bueno, yo vi que era a la derecha. Bueno, no a ir, tú justo, tú qué buena, tío. Qué buena, ¿eh? Bueno, eh. Pinales, Pasa que los ahí... pinos, esos Estas más peligrosas, tienen pinos Ay, más jodidos. Más, más, más, más, más estrechitas, sí. más, más ¿Qué, Juan? ¿La repetimos? ¿Sí? ¿Subimos y la repetimos okay? o bueno, qué? Bueno. ¿No? mañana pero qué pasa es este loco? Me voy al barranco, me voy para el barranco, y ahí va, ah, uh, sí, más de arriba un árbol. ¡Muy su puta madre! ¡Sí! ¿Eh? algo! ¡Sí, sí! Nada, aquí sí un golpe en la rodilla. Y no me ha cubierto, no me ha hasta aquí. La ¡Protección! Sí. sí. El pino ese, ese, ese ha sido. Sí. Sí. Bueno, me duele un poco la rodilla. Sí, porque creo que he golpeado con una piedra en la. Con la rodilla en una piedra. No, con él manillar Pero algo de molestia, yo creo que sí, no lo sé. ¿Cómo <tose> a la, a la. <tose> no, tío, no. ¿Y cómo ah, para acá, para acá. 耳朵 No, no. ¿Qué vas a hacer senda nueva? ¿Qué vas a hacer senda nueva? hecho me dio una trabada hecho yo con este tío no monto más yo con este tío no monto más con andrés me ha hecho ahí una trabada en toda la cuesta sabiendo que llevo la rodilla jodida Qué verticalidad hay aquí, macho. ¡Wow! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Pero qué puta mierda es esto! ¡Qué verticalidad, tío! ¡Qué verticalidad! Uf, ¡Uy, mi puta vida! <risa> ¡Madre mía! ¡Qué buena, verticalidad, ¿eh? tío! ¿Ese lo había yo, tío, que no? ¡No! ¡Buena, eh! Esta es técnica de... Sí. ¿Estás ¿Estás ...eligiendo ¿Estás la trazada perfecta ...la trazada es buena, dicho. Vaya, seguir por el mismo lado... <risa> <risa> Ay, a mí no me jode. ¡Qué buena! No lo hecho Está su puta madre. ¿Qué manía, Andrés? Con meterme con los árboles. O sea, no me puedes meter por una senda entre laderas. Con la hierba. No más levantado de 15 centímetros. Ahí había senda también. Ahí adelante, ¿no? Sí. Ahí para adelante había senda o no? no Esperar, esperar. ¿Vale, Juan? ¿Vale? Vale, sí. Vale. ¿Quién es el que me ha puesto la piedra adelante? ¿Eh? Sí. Dice que no tiene nada. Está la puta. Que ahí los pasetes ahí. Estamos con los arbolitos, Andrés. Puta zona, tío, más guapa. Huy su puta madre. Me recuerda esto allá mi chinchilla, tío. Ah. en su puta madre, qué buena. Matamos con los arbolitos. Derecha. ¿Por dónde? ¿Pero por aquí? Pero por qué? Sí. Pero por dónde te tías? Vale, vale. Eh, eh. ¿Derecha? ¿Qué da de tu ara. Pensaba que era recto. Macho, me había dejado las mejores bajadas para cuando estoy ya reventado. Cuando tengo la rodilla, se me reventa, reventar. Este, este es el cepi de venidor. Tenemos al cepi de cenizate. Yo y el set de es no que... Ya no vamos a hacer nada más, ¿no? No, ya Mira, sí. Yo, sí. yo me tengo que ir. Y ya... Uy, chao un poco. Sí, hielo, ibuprofeno. Y... Y... Ha Y... Y... Y... Y... Y... Y... eh bueno, es aquí esto son todas buenas, ¿eh? que aquí al final ya baja aquí ya te baja. te baja por río que está ahí, y aquí ya te bajas por la ¡Gracias!